Más de 30 muertos en atentado con coche bomba en Afganistán.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 La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destacó la participación del vicepresidente Jorge Glass y calificó como positivo el informe que rindió ante los asambleístas y la ciudadanía.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 El plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Usted está bien. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. Con motivo de la segunda jornada de reflexión del caso Assange en Ciespal, su director jurídico Baltasar Garzón afirmó que la defensa del director de Wikileaks será llevada ante la ACNUR y el Comité contra la Tortura de la ONU. La situación de, de Julian Assange en la embajada es eh, bastante delicada. No solo por el tiempo, sino por la propia situación jurídica. Vamos ganando todos los Ítems eh, y todas las acciones judiciales que estamos entablando a nivel internacional principalmente pero también a nivel local como es eh, el caso de era el caso de Suecia al final el caso se ha caído no ha habido formulación de cargos las autoridades suecas anunciaron que archivaban definitivamente, que cerraban definitivamente el caso lañar de forma inmediata dijo, bien, pero si sale lo vamos a detener cuando preguntamos por qué no hay respuesta, o se dice no, hay una vieja cuenta pendiente que es que él quebrantó la libertad vigilada que tenía cuando se refugió en la Embajada de Ecuador, obviamente eso se cae por su peso porque no huyó? Ejerció un derecho, que es el derecho a asilo, ante una amenaza real. Hay planteada una, una petición por parte ecuatoriana ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Eh, nosotros como defensa vamos a hacer un aporte a sí mismo eh, a esa iniciativa.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 ...muertos en atentado con coche bomba en Afganistán y Europa enfrenta una gran ola de calor. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el nombramiento de ejecutivos ricos en roles económicos y dijo que no quiere a una persona pobre en esas posiciones. Amo a toda la gente, sean ricos o pobres, pero para estos puestos en particular no quiero una persona pobre. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Si insisten lo haré, pero creo que es mejor de esta manera. En particular, se refirió a la situación del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y a la del presidente del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn. Dije, este es el tipo de pensamiento que queremos. Quiero decir, ustedes saben, están representando al país. No quieren el dinero, están representando al país y tuvieron que dejar mucho para aceptar estos trabajos. Dejaron mucho. Trump aseguró que con mentes brillantes del ambiente de los negocios, su país pretende no dar más ventajas respecto al resto del mundo. Al menos 34 personas murieron el jueves al estallar un coche bomba frente a un banco de las carga en el sur de Afganistán. La explosión, que también dejó unos 60 heridos, tuvo lugar hacia el mediodía ante una sucursal del New Kabul Bank en el centro de la capital de la provincia de Helmand. El lugar estaba lleno de personas que hacían fila para cobrar sus salarios. Las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas son civiles, entre ellos mujeres y niños. La policía señaló además que los cuerpos de algunas víctimas son imposibles de identificar. El ataque fue reivindicado por los talibanes, que controlan tres cuartas partes de la provincia de Helmand, principal zona de producción de la dormidera, la planta de la que se extrae el opio y mayor fuente de ingresos de los insurgentes. Una ola de calor hace sudar a Europa. Los franceses viven desde el domingo una canícula inédita desde hace 12 años. Según las previsiones, la temperatura máxima de 37 grados Celsius se registraría el miércoles, día de la tradicional fiesta de la música. Las autoridades tomaron medidas para los más vulnerables, como las personas mayores, mientras que en París y los suburbios los parques estarían abiertos las 24 horas. El calor provoca una contaminación por ozono, especialmente al sur y en la capital del país. Gran Bretaña cambió su acostumbrada lluvia por temperaturas de hasta 33,9 grados Celsius el miércoles. Se trata del día más caluroso en el país desde 1976. Los servicios meteorológicos habían previsto temperaturas superiores a 30 grados Celsius desde el sábado hasta el jueves, algo sin precedentes desde 1995. Portugal se vio afectado por un incendio que ha causado al menos 64 muertos y 157 heridos en la peor catástrofe de la historia reciente del país. Disputa por la casa de Hitler. Nuevo conflicto con la casa natal de Adolf Hitler en Braunau Anim, en la frontera de Austria con Alemania. La anterior propietaria, a la que se la expropió el Estado austriaco, presentó un recurso en enero por entender que se trata de una medida inconstitucional. El hecho de que la casa siga siendo un punto de encuentro de los neonazis más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con su expropietaria, declaró en una sesión previa su abogado. Die Lösungsvorschläge waren immer ein bisschen, ich möchte schon sagen, halbherzig. Uh, es Las waren ofertas in Relation al precio de ein compra ein fueron un poco mezquines. In dem mejor es de los casos eran equivalentes weiß, al weiß, valor de venta de una casa común und y corriente. Nunca hubo conversaciones serias, also, todo fue bloqueado permanente. Keine ernsthaften gespräche. gespräche. Es ist immer alles abgeblockt worden. Los abuelos de la anterior propietaria compraron la casa en 1913, pero se vieron obligados a venderla en 1938. Después de la guerra, su madre la compró de nuevo. Austria planea convertir la casa en un centro para personas con discapacidades de aprendizaje. El veredicto del constitucional austriaco se espera a principios de julio. Finalizamos la tercera entrega de noticias. Gracias por su amable sintonía y gracias también a quienes nos escriben por medio de nuestras redes sociales. Yo me despido hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Inicio de Espacio.